Miren, gracias, Francia, a todo el equipo de producción. El tiempo, dice el Quijote de la Mancha, es el mejor descubridor de todas las cosas. Y es cierto. Cuando Luis Abinader llegó a la presidencia de la República, menospreciaron a China. China. La mezquindad no le permitía ver el, los buenos acuerdos y la buena relación que había creado entre China y la República Dominicana. El ex, eh, ¿cómo que se llama esa, ese, ese cargo? Que, eh, ministro de Relaciones Exteriores, el canciller. Uh -huh. eh, bueno, Miguel Vargas Maldonado con China. Cuando él el día de la juramentación del presidente de la República, Luis Abinader, a Pompeo lo sentaron alante. ¿Eh? Alante sentaron a Pompeo. Y al de China lo mandaron para el carajo, para allá atrás. Incluso se hizo un selfie él, allá atrás, como, como en tono de burla. Ya, hasta aquí estoy tirado. Pero el tiempo, como la muerte... Dice que la muerte pisa con igual pie las chozas de los pobres como las altas torres de los ricos. Y entonces, la realidad les dio en la cara. Pónganme el tweet que mandé, déjenme ver, creo que lo archive eh, Para que ustedes vean a la vicepresidenta, la presidenta del país, porque ella es la presidenta. Tiene más funciones que el propio presidente. Lo mandé a muchachos ahí, pónganlo. Para que ustedes vean que el, la, las decisiones de Estado no se pueden manejar con politiquería. Porque el Estado no es un relajo, Luis Abinader. El Estado no es una chercha, no es un cumpleaños, no es un juguete, como dijo su esposa. Dijo, ay, Me siento como, como un juguete nuevo, como el que le van a dar un juguete nuevo. Pónganmelo full pantalla, vamos a leerlo. Eso fue ayer. Dice la vicepresidenta Raquel Peña, Gracias a la República Popular de China, quienes permitieron que llegasen un, millo, un millón de vacunas adquiridas por nosotros y 50 mil donadas por ellos, a República Dominicana llegaron hoy un millón 50 mil dosis y con ella la esperanza de ganar unidos la batalla contra el COVID. Entonces, gobierno dominicano, míralo ahí donde está eh, el representante de China, entonces gobierno dominicano Luis Abinader, te equivocaste y acabaste de refrendar con eso, acabaste de refrendar la, la buena decisión que se habían tomado anteriormente, pero que tú como presidente no fuiste capaz de admitirlo, porque la maldita política dominicana, eso es que lleva a los políticos a actuar de manera mezquina y no admitir lo, que, lo bueno que los otros hicieron porque esto es una competencia eh, brutal de la política de dañar lo que hizo el otro, aunque le convenga al país. Te dio en la cara, como te han dado en la cara otras cosas, lamentablemente. Ahí está. Felicidades a la República Dominicana, qué bueno que habíamos hecho acuerdo con China, porque si no tuviéramos esa buena relación con China, hoy no tuviéramos un solo vacunado. Uno solo no tuviéramos aquí, en la República Dominicana, vacunado Pero tenemos una excelente relación con China. Igual que Chile, el, el, el país con mayor cantidad de vacunados de la región, ¿de dónde? De China. No sé si, si está entendiendo, pueblo, la, el Estado no se puede manejar con politiquería y mucho menos con politiquería barata. Cambiando de tema, cambiando de tema, hablando de las tres causales, no se va a entender, ahora no se va a aprobar. Oiga esto, amigo televidente, ahora no se va a aprobar las tres causales en la República Dominicana, porque todavía nosotros estamos en los tiempos del oscurantismo, donde un sacerdote de la iglesia tal, donde un pastor de la iglesia tal, o un dirigente de, de, de, de la religión tal, es santo el Señor, ley, batuta y constitución. Tanto así que ellos dicen, a mí hay que mantenerme, no los católicos, otros por ahí que andan, que dicen, eh, a mí hay que mantenerme y comprarme mis sacos caros y pagarme mis viajes a Disney World con toda mi familia porque yo soy el representante de Dios. Yo soy el ungido de Dios, yo soy el Cristo resucitado y a mí hay que pagarme todo y usar ropa de buenas marcas. Y a mi familia, buenos cortes de pelo en, en, en salones caros y, por cierto, ir a comprar a Miami. ¿Dónde es que se compran los ricos? ¿Miami? Depende. Bueno, van a Estados Unidos a comprar y a Europa a comprar la ropa porque la de aquí no es buena, porque son los hijos de Dios. Mientras nosotros tengamos una sociedad así, señores. Estamos fritos, estamos fritos, no le aportan nada a la ciencia, no le aportan nada a la ciencia, ni una ni la otra, ni uno ni el otro le aporta absolutamente nada a la ciencia. Estamos en los tiempos de la Inquisición todavía, aunque usted no lo vea así, aún estamos en los tiempos de la Inquisición, cuando aquellos científicos decían, miren señores, la Tierra... O sea, el sol no da vuelta alrededor de la Tierra. Realmente es la Tierra que da eh, vuelta alrededor del Sol. La elíptica, ustedes estudiaron eso, muchachos. No? ¿Saben lo que es la elíptica, verdad? Ah, la Tierra, ah, girando alrededor del Sol. Eh, bueno, menos que, bueno, si no vayan a YouTube, que eso está ahí. Y dijeron, que No, ¿cómo tú vas a decir eso? La Tierra no gira alrededor del Sol. De hecho, la Tierra no gira. Y tampoco la tierra es redonda, es cuadrada. Y el que intentó decir que era redonda, o te retracta o te matamos. Así es, y así sigue siendo. Porque como dice Ricardo Arjona en una canción, está prohibido pensar porque todo está escrito. Y todo lo que está escrito eh, no se puede contradecir. Se llama oscurantismo. Le dicen a usted, eso es así y ya no crea otra cosa. Yo respeto al que hace eso, pero también exijo el respeto de que me dejen pensar y creer y opinar. Lo que yo entiendo como Nicolás Copérnico, como Galileo Galilei, como otros grandes científicos que le aportaron eh, a la humanidad conocimiento. Antes se pensaba que el humano salía del lodo. Oigan, del lodo. Eh, de un eh, de lodo, de un sal, de ahí salíamos nosotros. Ya ha quedado demostrado científicamente. A nadie le queda duda de que no salimos del lodo. Somos perfectos. Entonces, el tema de la tres causales no es tema de discusión en la República Dominicana todavía. Falta mucho por avanzar, pero va, pero va a llegar. Si es que vamos a llegar a ser desarrollado alguna vez. Y por eso les pedí a los muchachos ahorita, pónganme de nuevo equipo de producción brillantes. Eh, la fotografía no esa, sino la, la fotografía de, de lo, del mapa que le envié ahorita. Para que el mundo vea eso que ustedes ven ahí en verde, señores. Ahí ustedes van a ver... Estados Unidos, Canadá ahí, ahí está Australia ahí está, déjame ver, eh, Nueva Zelanda Nueva Zelanda, ahí está Alemania, ahí está Francia ahí está eh, Rusia China, la India eh, ahí está Europa entero prácticamente y los países pobres, atrasados mírenlo como están rojos incluyendo la República Dominicana ¿cómo es? Cuba lo permite sí, miren, Cuba está en verde entonces, pero Cuba tiene un nivel de intelecto totalmente diferente a la, a la República Dominicana. En educación nos llevan la milla, en educación, económicamente quizás no. Pero, eh, relativamente con lo que usted está viendo ahí en ese mapa, los muchachos, los países desarrollados, los países desarrollados, la mayoría, más del 90% de los países desarrollados, permiten el aborto. La idea es que la gente aborte. Claro que no, no me quieran sacar de contexto. La idea es, óigame bien, la idea es que la gente se le eduque para que no se llegue ahí. Por eso yo soy de opinión de que a los jóvenes deberá haber una política de que no se le permita tener hijos, que le pongan un aparato hasta cierta edad. Usted no puede tener hijos hasta cierta edad. Eh, y, que les, y que eso sea una política de Estado. Porque usted dirá, atrofia, no, la idea es la abstinencia, es que no tenga relaciones sexuales, sí, eso puede ser, pero ya con una sociedad educada, mientras tanto, en lo que salimos del subdesarrollo y llegamos a una sociedad totalmente educada, vamos a inhibir a la población en una edad X hasta que tenga capacidad para resolver un problema, hasta que tenga una carrera y entonces luego te quitamos eso y ya tú puedes decidir eh, con relación a, a, a tu reproducción pero falta mucho por caminar, Japón ayer, Japón, aquí queremos siempre utilizar los países de ejemplo, no, Japón, no, China no, Suiza, Suecia, Alemania, Francia Ah, pero no queremos el desarrollo de esos países realmente Es lo que no conviene Japón ayer, un tribunal dijo Que el matrimonio del mismo sexo Es decir, el matrimonio homosexual Con el cual yo no estoy de acuerdo Pero que lo respeto Dijo un tribunal en Japón No permitirle casarse a ellos Es inconstitucional Porque viola los derechos de la igualdad y eso fue fulminante. Eso es como una ola que va a ir creciendo, creciendo en el mundo entero porque esos derechos tarde o temprano van a llegar a todos los rincones del mundo, independientemente de que sea o no lo que usted quiera. Afortunadamente para uno y desafortunadamente para otros. Gracias. Bien, vamos a ver los sí. whatsapp inmediatamente. El número que termina en 7171 71, nos manda aquí un video. Tenemos una llamada. Buenos días. Buenos días, buenos días. Ya está hablando demasiado. Oye, yo quiero hablar... No de deberían cerrar el teléfono. Ay, no, a no, verlos, no, cosa, que ah, le permiten, no. Que no, le permiten no. a usted Pero, participar testimonio. y entonces llama a decir que estamos hablando demasiado. Este programa es de no, nosotros. Deberían ¿Eh? eh, cerrar el teléfono. Era largo el teléfono. Oye, oye, de hablar. Eh, quiero dar un testimonio de una, un pe una pequeñita especial. A, a nuestra familia llegó un ángel mira es una una sobrina se y tiene un problemita especial y desde este bebé mira te, te abrazaba y te, te, te pegaba te pegaba el pecho te pegaba el pecho al tuyo y te transmitía, mira, una una fuerza y un amor, y así ha seguido. Mira, yo a nadie he abrazado durante la pandemia, y a ella hay que abrazarla porque ella lo exige, y te da un beso y un abrazo especial, y tú sientes, y es la única que, que transmite, mira, un amor una, a todos. Y también quiero decir, con relación a las a lo, a la, a las construcciones de, lo, de las carreteras, ¿Quién está representado? Yo sé que ustedes no tienen la palabra, pero quiero decírselo a los políticos que nos ofrecieron. Los caminos vecinales, principalmente Laguna de Cotes, es un, es un lugar productivo, produce de todo. Allá hay mucho cacao, mucho de todo. Y los caminos están intransitables. A ver, ¿quién es representante? como esa que ¿Alguien que está es oh, representado de esa carretera que van a construir? ¿Quién se, de, se va a poner al frente de los caminos vecinales? Pues muchísimas gracias, que la pasen bien. Gracias, te amiga quiero. televidente. Miren, en el WhatsApp, Marcos de San Francisco dice, «Buenos días, me gustan tus comentarios».